Hola, soy Chepe Carlos y en este video te voy a enseñar a hacer un bot en el cual puedes dar tu información de tu mensaje de chat y hacerlo para jugar un videojuego como Pokémon, como Mario, como cualquier juego que quieras tomar Lo que quiero de tu comunidad en el chat va a ser lo que va a ser tu personaje Vamos a hacerlo esto con Python, te voy mostrar paso a paso y el código final está en la descripción Démosle Voy a crear una herramienta modo console ya que podemos ejecutar dejando unos comandos el sistema Vamos a utilizar una librería especial para poder hacer combinaciones de teclas Para presionar las teclas que tenemos que jugar el jugador y también vamos a usar una librería para poder jalar de YouTube. Algunas de estas librerías se las voy a dar en la descripción, que ya hice otros videos de ellas para poder explicar paso por paso como se utiliza, pero intentaré explicar lo más fácil o, o fluido posible. Voy a primero crear una herramienta CLI. Esto es para que yo pueda mandarles comandos, porque como la idea del video de YouTube es diferente del en vivo, voy a querer mandar cuál es el en vivo que quiero que, que, que ataque o utilice. Voy a crear una herramienta con R parse en el cual le voy a poner primero qué, cómo se llama la herramienta en una descripción. Este pongo a Juego Hecho Por Mí pongo que el argumento que lo mandaré es menos, menos YouTube o menos y y lo mandar el nombre del cual le hace y si el argumento es menos YouTube que diga ahí iniciando bot y si no me manda una rañada les muestro cómo sería este si no le mando nada me dice mira acu a mandar la opción menos YouTube si le menos h me dice cuáles opciones tengo que ya en base a lo que escribí ahí si le me mando menos YouTube le voy a poner un, un, un ID verdad en este caso le puso hola pero yo voy a poner el ID para que el sistema pueda cargar correctamente el bot Vamos a usar esta librería que es especial para poder leer el chat tanto de YouTube, Twitch y otros lugares. Aquí está como se instala, lo voy a instalar ahorita. Ya está instalado ahí. Y que tengo que pasar el ID de YouTube del envío, ¿verdad? Que cual ahorita de envío? Porque eso voy a usar para probar. Y lo que vamos a hacer es unirlo a la URL de YouTube. O puedo mandar toda la URL de YouTube. A mí no me gusta mucho eso porque podemos vez mandar cosas innecesarias. Y es bueno buscar solamente el ID, ¿verdad? Creamos un bot, que se llama chat bot y le mandamos la url y empezamos a ver mensaje por mensaje estos mensajes nos van a servir para poder procesar y decidir cómo jugamos ya vamos a hablar de cómo vamos a hacer para que los planetas puedan jugar y vamos a hacerlo más simple ahorita pero tal vez en el futuro planificamos para hacerlo un poquito más sofisticado ahí podemos ver que ya vamos viendo que uno de los mensajes de los compañeros ahí ponen los mensajes que el compañero dice que el internet no sirve en su casa y si yo mandar un mensaje en este momento que lo voy a hacer para probar hola mundo a este lado, ahí dice que yo, que soy el dueño, mandó un hola mundo, ¿verdad? Ahí estamos bien Hoy empecemos a procesar sus mensaje ¿verdad? A ver si el mensaje es arriba, abajo, izquierda o derecha Haga algo diferente Nosotros vamos a tomar diferentes decisiones para hacer esto La cosa es que ahí depende que qué quieren hacer, ¿verdad? Yo voy a tomar que cada uno de los mensajes que llegan Digamos, nos mandan 10 mensajes Vamos a ir mostrando uno Este es arriba, vamos arriba Este llega abajo, para abajo La cosa es si son demasiada gente Demasiados jugadores que tienen ustedes en el chat entonces tienen que empezar bueno, Hagamos un promedio. Hagaremos todos estos mensajes y veamos lo que más se repiten. Si hay más arriba, hagamos arriba. Si hay más abajo, más abajo. Eso en base a que yo he visto en otra gente que ha hecho los juegos gigantescos en Twitch. Que cuando hay demasiada gente, ponen ellos que se ponen a hacer promedio, ¿verdad? Que se ponen como fuera de paz. O pueden también hacer que el mensaje les pone a ver cada cinco o cada un segundo y ven cuál mensaje está en ese momento. ¿Cuál fue el último mensaje? Usan ese mensaje. Y después otra vez cada segundo Porque si, si hay demasiados mensajes Suponemos que tenemos una pila de mil mensajes Y va leyendo uno por uno Tal vez leen el, como van leyendo La gente llega, dicen ahorita hay que jugar para arriba y el, y el sistema o su bot Aún sigue como dos horas atrás verdad Eso sería muy mala experiencia Y la gente se iría, ¿verdad? porque sea más Una mejor experiencia Depende de cuánta gente tenga En base a mis en vivos, que no son muchos Y compañía que está ahorita conmigo que, que fue el que me dio esa inspiración de esta idea Suponemos que no son tanta gente en dado caso, eh, me llega a margar a otro video explicando cómo hago para solventar el problema. Ahorita se lo voy a dejar a mi, a, a mi yo del futuro. ¡Suerte yo! El mensaje lo tenemos, viene el mensaje, ¿verdad? viene información de quién es, si es Superchat. Incluso puede ser solamente para los que hagan Superchat comandos especiales, o si es alguien con, con más miembros, más tiempo, tal vez ellos tengan más importancia y hay que tienen menos, ¿verdad? viable. Pero ahorita vamos a ver solo mensajes puros. El mensaje viene con mayúscula y minúscula. Para hacer más simple nuestro código, le voy a poner lowercase, que niña que sea minúscula, siempre todo lo que llegue. Si ponen mensaje con la M mayúscula, con, bueno, si ponen arriba con la A mayúscula, lo voy a poner todo en minúscula para sea más sencillo poder procesar y que sea más fácil poder encontrarlo. También, si existen múltiples formas de escribir una palabra, sería bueno tal vez escribir múltiples aquí por ponen arriba o arriba con V. Supongo que la gente, tenemos compañeros que les cuesta. Yo tengo esa lista. Aquí puesto que funciona tanto para la palabra arriba con la palabra up, ¿verdad? Y que imprima un mensaje. Ya vamos a hacer otro que presionando la tecla. Ahora, aquí en el chat, voy a probar yo ahorita. Voy a poner arriba, ¿verdad? Voy a ver, enter. Y aquí en el bot, debería decirme que pone arriba cuando quieres feliz, ¿verdad? He puesto arriba cuando quieres feliz. Aquí sería nada más de escribir los otros comandos normales: arriba, abajo, izquierda, derecha, A y B. Que sería A, confirmar y cancelar. Que son los botones de, de, para jugar Game Boy. De momento, aumenta de hueso. Así, ah, el código que estoy haciendo ahorita es que solo sea esa palabra. No puedo decir. Arriba te quiero, abajo te quiero. Tal vez ustedes puedan hacer un código en el cual pueden confirmar que la palabra arriba, abajo, izquierda, derecha se encuentra en el mensaje. Yo lo voy a poner así para que no nos confundamos, digamos, manden un arriba y algo importante. Y el sistema se active, ¿verdad? Todo no se active cuando sea lo más correcto, ¿verdad? Supuestamente. ¿Está? Mandamos arriba, nos puso carita, la... voy a presionar la letra A. Que es como confirmar, verdad, como en, en, en, ahí también llega a, a confirmar, ahora necesitamos agregar una cosa más, que una tecla, verdad porque nos, solo estamos viendo los mensajes de él, no estamos viendo nada con él, también estamos instalar esta librería, ya que no, no permitir poder hacer las combinaciones del teclado, el sistema está ahorita para un solo comando, pero sí debería, ah no, como no mandaste tres de un solo, el no te detectó, Y bueno, ahí está, tenemos esto llenado. Tenemos que ir a cambiar porque aparentemente este juego usa para confirmar Z y para cancelar S... no, SX. O sea, esto levanta. Eso. Quiero ver, tenemos el código. Importamos esta cosa: EUI press. Le damos down, left, y me acuerdo que es down, left, es comida simple aquí en la documentación. No creo que eso sea un cambio. La comida simple es diferente de la comida doble, Juan. Yep, de momento, gente. ¿Qué pasó? Ahí está, bajamos. Bajó también la ventana, pero no le dan caso Alguien más bajo Espérate, ahí está, bajamos Vamos Misión de ahorita, chat No es mucho que pido, quiero un Pokémon No sé si la internet está muy lenta O el podcast está muy lento, ahí está Se envió a la derecha Eh, derecha pues no funciona No, no, esperen, derecha no funciona Pues no sigue sí, poniendo la derecha Espera, espera, espera, chat Ah uh, Right, ¿verdad? F Right, ¿por qué no sirve? No tengo la librería, gente. Esperen, esperen, ya hoy encontré el error. No es culpa, es culpa mía. En Linux, cuando usas esa librería que instalar estas dependencias. Eso es en Linux nada más. Y como esta computadora tiene una dependencia, pues cuando hice las pruebas, pues nada no, bien todo. Ahí está, como loco jugando. Está, sí, pues gente, juegue. Necesitamos... Pantalla en pantalla, pantalla. Juegue, juegue, juegue, juegue. Den A. Todos... Bueno, no todos. delen A hasta que acercamos a ese menú, pendejo. Ahí está, ya, ya, ya le dimos una vez A. ¿ah? Otra vez A. ¿ah? Yo y yo vamos que quedar aquí encerrados por vida. Me bueno, lo voy a sacar yo de aquí. Me lo saco de aquí. Vamos a mover por acá, a chat. No quiero que... Si me vuelve estar ahí. A ver, abajo. Bueno. Plan B. Plan B, plan B. Quería ser sofisticado. No me sirvió. Porque en el código que hice prueba hace un rato, usé, usé milis mejor. Para esperar una cantidad de tiempo, porque tal vez no, no, no alcanza a detectar el juego. Y lo puse con mayúsculo, no le importó. Bueno, déme ahorita. Voy a poner todo con un delay mejor. mueve por todos lados la tec el teclado, porque aquí sí, allá en el navegador no quiere. Mira Juan, te mueve por todos lados. Bueno, lo hacemos acá. Aquí. ¿Te mueve? De todo derecha, gente. ¿Qué es? Derecha, derecha. Derecha, derecha. olviden, yo no voy a hacer tutorial de formación, vamos a hacer esta cosa. Más, más, más. Voy para abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Yo también tengo el chat aquí en la ciudad, pueden hacer una trampa. Izquierda... No, derecha, derecha. derecha. No me importa la computadora, solo quiero el Pokémon. No me importa quién era. arriba. ¿Quién le dio a? ¿Quién fue el jodido que le dio a esa cosa? Abajo. Hay que hablar con ma la mamá, no me acuerdo, yo sé que habla con mamá. Ay no estamos jodidos, tenemos que tenemos que hablar con la mamá. Abajo. Abajo. Estamos más gente. Más gente para <risa> manejar el chat ahí. Abajo. La gente salimos, ni yo me la creo, derecha. ¿Y en vivo qué pasó? Juan Estamos en vivo en YouTube A mí me decía la... El... En YouTube dice que no, no estaba en vivo, Juan Bueno, ahí sí, entró normal No sé qué le ha agarrado Bueno, no importa Llegamos a, Llegamos a derecha, derecha, derecha ¡No! ¡No fuimos a la desgracia! Ah, ¿Hay que ir al pasto o hay que ir directo a la, a, la gra, a la grama? No me acuerdo. La casa del profesor Yo no tengo días de jugar. Man. ¿Cómo era esta cosa? Ah. ¿Dónde tenemos que ir? Ahí en el chat no puede decir. Hay que no dé copia. Arriba. Abajo es para arriba. ¿No hay, hay abajo? Creo que todos aquí ir para abajo porque lo voy a hacer caso. No, no, no sé si vamos a conseguir Pokémon. Yo no soy sé, no, sé, no creo. Uh. Triste. Estamos sinceros no en el como todos estamos como cuatro en este chat y estamos unos locos, no me quiero imaginar con 100 esta cosa bueno, pues vamos al, al pasto, creo que aquí es el pasto, o aquí es la casa Gente, tenemos tres acá, tenemos cuatro con el otro parte. disculpen, no, aquel mouse, disculpen, aquel mouse, aquel mouse, aquel mouse. Que funciona funciona que como conseguir un pokémon es es, es punto y aparte ¿verdad? no de esta casa no gente de esta casa no Miren, lleguemos a al... juan logramos la misión somos ingenieros tenemos <risa> la cosa que no sé en cuál mensaje va ahorita <risa> quiero ver en cuál va el pollo quiero ver el mensaje de pollo ahorita Ahí está, llegó Pollo, si no, si, si, si va más o menos al, al día, izquierda Esta casa no, pueblo, esta casa no es la otra, es la que está arriba Miren, miren, vámonos a la derecha, todos a la derecha, derecha, derecha Todos a la derecha, derecha, a la derecha, vámonos a pegarnos la pared, a la derecha, derecha, derecha. Ay, Dios mío, vamos a dejar una... Ah, pues. Dejamos una Raspberry Pi, Juan. Jugamos estas cosas de por vida. Ahí está, estamos a derecha. Hoy para arriba, gente. Para arriba. Con tranquilidad. Denle en la izquierda también. Izquierda arriba, izquierda arriba. Vamos, vamos. Casi, casi, casi, casi, casi. Vamos, si sí se puede, si sí, se puede. No, derecha no, ¿quién le dio a derecha? Todo a la izquierda, a la izquierda, a izquierda, a izquierda, izquierda, a izquierda, a la izquierda, si se puede izquierda? Sería Juan, si que, poner estadística que tanto se pone, quién el último... ¿Quién fue el que le mandó para arriba? Vamos a la, a, la, a la grama pues, no me importa Vamos a algo ¡Arriba! Ahí está, profesor Oak. ¡Hay que alear, hay que alear! <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, <risa> No, no vaya a tu casa que sea el profe ese Ya que ya lo hicimos <risa> He Pokémon y poner el nombre que ganamos nuestra primera pelea, Juan? No, creo que ganamos nuestra primera pelea Mira, esto lo hace Un short después, Juan, la pelea esta Ah, todos Vamos, vamos ¿A quién agarramos? del cuero? ¿O Sword? ¿Quién vamos a agarrar pues. <risa> Tienes que agarramos a alguien. <risa> Ay, Dios mío. ¿Sabes que me dan da ganas, Juan? Estoy esperando hacerlo. Podemos dejar un, una ventana para que la gente pueda jugar con Pokémon y en el mismo tiempo que estamos programando. Estoy tan enfermo que puedo hacer un cara. Vinol denle en B mejor, denle en B, no le den A porque no vamos a volver a hablar con él. Dicen que quieren un Charmander ahí, el pueblo quiere Charmander. Aparentemente el, como la librería como se pone a jalar de un solo montón de mensajes, pero bueno, hasta mucho que funciona. No, yo, no, yo no pienso que haya contra la librería. No es que sea instantáneo ahora. Bueno, Twitch como tiene librería propia. Si pagáramos por los puntos podríamos, podríamos tener eso. Vamos por Charmander. Charmander de la derecha, creo yo, de la izquierda. ¿Alguien se acuerda? Vamos. Ay no, ese man es más que me importa. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, presente. Gracias porque van llegando a la, a la sesión. Estamos jugando Pokémon. No sé cómo llegamos a esto. Amigo, ¿verdad? Sí, pues tranquilamente, ¡Delen B todos con B. Tío, ahora a la, a la derecha, vamos a ver quién está ahí en la derecha. Todos a la derecha, derecha, derecha, derecha. derecha. Todos a la derecha. Y me imagino a alguien de nuestros miembros de la gente de su canal que vienen aquí y ven que estamos jugando. Ahí está, A ahí, a, a, a, a. Eh, nada, vamos a ver quién es ese ¡Vuelve a ser, ¡No! ¿Quién vuelve a ser, pueblo? delen en B para Dear que no y denle en A para que, De que sí, que a ver quién gana, no sé quién... <risa> Nadie no que volver a ser, está dando B delen para abajo, pues abajo Derecha. También ahí, juzgo, derecha Derecha. Sí, Casi de delegar. Arriba ya, arriba ya, arriba ya. Ahí, ahí estamos, estamos, estamos, estamos, estamos. Entonces, Escuela, grandísima, Queremos charmas del pueblo. ¡El siguiente! ¿Qué? ¡Del en Creo que vamos a hacer este lugar, ¿no? Hola, ¡Una izquierda! ¡Una izquierda! Joder, sí, izquierda, izquierda vale. arriba! Ah, A, ah, ah, pueblo, son ni A Yo viendo el celular Ahí está, estamos llamando, Delen que A para joder. denle en A Ahí le ponemos A de nombre también, porque solo A podemos escribir Se oye horrible esa música, man Ah, sí. Peleamos contra el B el... No sé cómo le puse el nombre al otro Pero vamos a pelear más B para Comenzamos rápido, vamos a ver Hay que poner el nombre, hay que ponerle A Y hay que irnos a la derecha No le den el, el, el botón de, de, de OK al que ir ahí, el botón de OK ya que... Ir. Justo, esto está bueno, Voy a mi computadora y de ahí caen jugando ustedes. No tampoco, vamos, terminemos. Te leen a... ¡No! ¿Quién es ¡Ah! que ahí. ¡Ahí está! A ver, va a quedar el cuero. ¿Quieren intentar ganarle esta, hey, esta imagen? ¡Ay! Yo, te, yo pongo, tengo música yo aquí. Espera, cuando empiece la batalla. ¿Qué pasa ahí? Y que hay que movernos, hay que hacer algo Tengo dios sin jugar O se mueve el juego Cierra hay que irnos Abajo, ¿verdad? ¡Ven en B! ¡Ve! ¡Ve! ¿Quién me dio A? Sí, Juan. yo entiendo tu sufrimiento, también estoy sufriendo por esta cosa, nos vemos Nadie la está sacando, nadie la está corriendo al fondo, man. vende a los bote. vamos a, a izquierda. Hay que hacer para pelear con jodido jodidos, yo me estoy quedando. ahí abajo, abajo, abajo. Ahí está, peleamos con todo día. La música es mía, igual me queda compilada. ¿Le ganaremos? No lo creo. Que tengamos a placaje en el primero ah no hay que montón de historia no Esto está emocionante. No tenemos. Debo... Estamos 10 contra uno <risa> Estamos ni uno. Tus Él es una intriga artificial. El tutorial no va a matar, gente. Si sí, se puede. Si sí, se puede. Dos del B. Ahí estamos. Del en a. a. A con todo. A con todo. Ah, si, sí, a pura scratch vamos a matar, a puros arañazos Si, sí, han contado, miren gente, denle A ah, Y dejen ahí un bot para automatizar esto dio yo la, yo la cola Ah, si sí, se puede, nadie se trata de tocar derecha y izquierda, lo matamos yo no, creo es que todos mis chats son bien portados Si no estuviéramos perdidos mete la cola la cola no hace más indefensos sientes pedo así, esto no lo no pensemos si con Apolo. pueblo ahí le damos rañada un <ríe> ah vivo! vivo, ah una más ¡Una más! ¡Una más! ah ah ¡Una una yo me gusté, porque ahí había cantado. Es simple, ¡ah! Técnica, ¡ah! Como... ¡Ahí está! Hemos vencido. Fuimos una estrategia súper... super avanzada! Estaba perdidos. Bueno, gente. ¿Eres del juego ¿no? ¡Ah! Uh, si quieren el código lo voy a dejar en la descripción. Um, tal vez hacemos esto en otro canal de otro juego, otro canal de compañeros. Está divertido, está divertido, se puede mejorar, sí. Pero creo que funciona bien. Como ven, es un poquito lento, a veces tarda un rato en procesar los mensajes de uno a otro, pero está bien, diría yo. Um, gracias a todos que estuvieron en vivo por acá, gracias a todos que dieron don donaciones. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, hacemos cl clases en vivo para poder programar algunos sistemas y cosas interesantes. La otra semana me voy con el SP. Que esta semana no pude hacerlo. Porque tuvimos un premio por jugar con esta cosa. Adiós.